Ahora bien, acreditamiento con base en el artículo, lo que vimos ahorita, fracción 5, inciso A, cuando se tiene únicamente actividades grabadas, al 0, al 16, 0%, 8%, cabe señalar que no existe el 8%, nada más le puse ahí 8% para ejemplificar, el 8% es la reducción del 50% del 16, y esto para la región fronteriza, eh, tanto hacia el norte como hacia el sur, ¿ok? En su caso, el derecho de IVA trasladado pagado es al 100%. Y aquí tenemos ejemplo, ¿no? Todo lo que compramos, todas las compras y gastos, pues esos 112 mil pesos son al 100%, no hay ningún problema, me los puedo acreditar, ¿no? ¿Por qué? Porque hago actividades al 16, al cero, o en su caso, bueno, pues aquellos que tengan el beneficio del 8%. Ahora bien, en el inciso B. Cuando el impuesto al valor agregado, trasladado o pagado en la importación corresponde a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones, que se refiere el D, de esta fracción, por la adquisición de servicios o el uso goce temporal, pero que no estoy obligado al pago del impuesto. Es decir, estoy completamente exento. No podrá realizarse el acreditamiento, estoy negado, pero sí puedo utilizarlo como una deducción. Ejemplo, vuelvo a mencionar, médicos, odontólogos, veterinarios, ellos que caen en la parte de la exención. ¿Ok? Perfecto. Ahora bien, en el caso de la fracción 5 inciso C, de esto que sí tenemos varios, ¿no? Actividades tanto exentas como actividades grabadas o en su caso que tengas actividades no afectas para IVA o no objeto de la de la ley de IVA. ¿Qué podría pasar aquí? Y ponemos el siguiente ejemplo de un RIF, ¿no? Venta de papelería, utilidad, este, útiles escolares, tiene 464 mil, tiene un IVA causado de 74.240 pesos, un total de 538 con 240 pesos. Pero tienen la venta de libros y revistas. La venta de libros y revistas está exenta, está exenta para términos de quien lo vende. Quien crea la obra, quien es el autor, él sí está a la tasa del 0%. La venta como tal de libros y revistas está exenta para términos de IVA. Tiene una ganancia de 64 mil pesos y bueno, pues ahí se pone. Tengo algunas erogaciones identificadas con la venta de papelería, adquisición de mercancías, tengo 32 mil pesos, tengo sueldos y salarios, tengo cuotas, tengo impuesto local que, bueno, pues, se ubican dentro de la erogación que hago por la venta de papelería. Tengo también erogaciones identificadas con la venta de los libros, es decir, la compra de estos libros, que sí las identifico. Bueno, tengo adquisición de mercancías, tengo, eh, obviamente están al 0%, porque él me las, eh, en la editorial a la cual le compré, pues me las factura al 0%, ¿no? Porque ellos son tasas 0%. Fletes, ¿no? Tengo un IVA, publicidad, tengo un IVA, y bueno, erogaciones que no puedo identificar, que pertenecen a ambas actividades, que no puedo hacerlas a un lado, como por ejemplo es el mantenimiento del inmueble, como por ejemplo es el, el mantenimiento del automóvil, la publicidad que tal vez sirva para la papelería, para las dos, tanto para venta para libros como para la papelería, los honorarios que le pago al contador, no los logro identificar. Entonces, todo el IVA causado estos 8224, entran a un factor, en el caso de los primeros, que son los 32,000, pues me los puedo llevar al 100%, ¿por qué? Porque los tengo identificados con aquello que causa el 16% o el 0%, y en el caso del IVA causado, identificado por la venta de libros, pues aquí no puedo en ningún momento acreditármelo ¿por qué? Porque está prohibido por la actividad exenta, esto es en el artículo 5, fracción 5, inciso B. ¿Va? Ok. Sin embargo, en el tercero, que es la fracción 5, inciso 5, pero, perdón, eh, artículo 5, fracción 5, inciso C. Aquí, erogaciones identificadas, pero con ambas. No logro identificar cada una, son ambas. Bueno, ahí sí voy a tener una proporción que tendré que dividir bueno, pues la venta de papelería, lo que en verdad es eh, la venta de lo grabado, ¿no? O el 0%, entre el total de los ingresos que me da 528 mil. Bueno, pues esos 528 mil, bueno, esos 464 entre 528 mil, me da un factor de siete que lo utilizaré para determinar el IVA acreditable efectivamente pagado. En este caso es un RIF, ¿no? El verdaderamente el que pagué y el que me puedo acreditar. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejemplo? Ninguna, perfecto. Ok. Ahora bien, actividades no objeto. ¿Qué nos dice el artículo 4A? Que esto eh, surgió a partir del 2020, bueno, del 2021 para 2022. Nos dice que para los efectos de esta ley se entienden por actos o actividades, no objetos del impuesto. Antes no lo mencionaba. Recordemos que eh, aquello que no se lleva en territorio nacional, pues no es objeto del parte de la ley de IVA. Sin embargo, aquí ya lo plasman y lo, lo, lo, lo concreta ¿no? Aquellos que el contribuyente no realiza en territorio nacional. Conforme a lo estableció en el artículo 10, 16 y 21 de este ordenamiento que nos habla... Obviamente, de la enajenación, de la prestación de servicios, del uso o goce de, de algún tipo de bien, ¿ok? Así como aquellos diferentes a los establecidos en el artículo primero de esta ley, es decir, los actos o actividades que se realicen en territorio nacional, ¿no? Entonces, aquellos diferentes que dice el artículo primero de esta ley, realizados en territorio nacional, cuando en los casos mencionados el contribuyente obtenga ingresos o contraprestaciones para cuya obtención realiza gastos e inversiones en los que fue trasladado el impuesto al valor agregado o el que hubiera pagado con motivo de la importación, cuando en esta ley se aluda al valor de los actos o actividades a que se refiere este artículo, dicho valor corresponderá al monto de los ingresos o contraprestaciones que obtenga el contribuyente por realizar en el mes en que se trate. Entonces, ¿qué nos habla este artículo? Bueno, primero, identifica cuáles son los ingresos no objetos para términos de IVA, que eran los que no se hacen en territorio nacional. Pero también va más allá y te dice aquello que no esté plasmado también en el artículo. Primero, se, se entenderá como una actividad no objeto. Y entonces, todo aquello que tú pagues de IVA, pero estás como una actividad no, no objeto, pues no te va a ser acreditable, ¿no? En caso de que tuvieras esa actividad. En caso de que tuvieras actividades al 16, al 0 y no objeto, también tendrías que sacar una fórmula muy parecida a lo que hicimos con los exentos, ¿ok? Muy, muy parecida a esa, en donde vas a dividir los, este, los, el total de los ingresos entre, bueno, mejor dicho, el ingreso grabado entre el total de los ingresos, incluyendo los no objeto, ¿ok? No sé si existe aquí alguna duda. Recordarte, bueno, si existe duda, háganmela saber a través del chat, los estoy viendo en este momento. Eh, recordarte que la compensación y acreditamiento, bueno, pues, eh, para 2018 eh, se podía hacer la compensación hacia atrás, 2019 hacia adelante ya no se puede. Y bueno, pues, eh, en su caso, a pesar de que te tengas compensaciones pasadas, eh, tengo una, una persona que me estaba preguntando, Oiga, contador, yo tengo compensación, eh, yo tengo saldos a favor del 2017-18, ¿puedo realizar la compensación? No, ¿pero por qué? Si está prohibida a partir del 19, sí está prohibida en cuestión de la ley, sin embargo, en cuestión de llevar a cabo los trámites para acceder a la compensación, pues ya no te va el, el servicio de administración tributaria, ya no te permite tener los formatos para dicha compensación. Por consecuencia, no la vas a poder hacer. La pudiste hacer en el momento del 2019, bueno, pues todavía podías hacer hacia atrás. Sin embargo, a partir de 2020 hacia adelante, pues ya no vas a poder hacer absolutamente nada, aunque tengas cifras a favor del 18. No sé si me doy a entender y si hay una duda, pues adelante. ¿Qué nos dice este artículo 6? Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución. Cuando se solicite la devolución, deberá sobre, ser sobre el total del saldo a favor. No la podemos pedir por partes. Si pides el saldo a favor de un, de un pago definitivo, en el caso de un mes, tendrás que pedirlo por todo. En caso de no pedirlo, pues te lo puedes, eh, en su caso, acreditar para periodos posteriores, en caso de que tuvieras IVA. ¿Dónde te funciona? Pues aquellas personas que tienen actividades al 16 y al 0%. ¿Dónde no te va a funcionar? Pues aquellas personas que tengan al 0%, ¿no? Porque aquellas personas que tengan al 0% solo tienen la opción de su devolución porque tarde o temprano pues, se les va a juntar la, fo la bolsita, la bolsa, la bolsa cada vez va a ser mayor, a no ser que en ese trayecto empieces a realizar una actividad del 16%, y entonces te puedas acreditar todo ese saldo a favor que tienes de, eh, de saldos anteriores, ¿no? ahí sí podrías llevarlo a cabo, de hecho yo tengo un contribuyente que vamos a, a hacer eso, porque lo que le están solicitando de, de documentos para devolución son muchísimos, entonces, una línea de productos, ahora diferente, va a grabar impuesto al valor agregado y con ese IVA, pues me voy a financiar porque traigo eh, saldos a favor. Vamos a ver qué tal nos funciona. Una estrategia en la cual financieramente, pues se va a ver beneficiado a esta persona, ¿no? El punto es que tiene que desarrollar, pues el hecho de que le compren eh, el otro producto que sí está grabado. Espero haberme dado a entender. Ahora, recordarles que los derechos a las devoluciones, bueno, pues están plasmados en el Código Fiscal de la Federación y en la Ley Federal de los Derechos al Contribuyente en su artículo 2, fracción segunda. Ahora, recuerda que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues es la presente, es una ley que tiene por objeto regular los derechos y garantías básicos de todos aquellos gobernados, ¿no? Nosotros, en relación con las autoridades fiscales. En defecto de lo dispuesto en el presente ordenamiento, bueno, pues tienes que aplicar lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, en el código nos menciona las autoridades fiscales, me tienen que devolver las cantidades pagadas una o indebidamente, ¿no? porque torpemente le pagué más o por alguna razón, y las que procedan conforme a las leyes fiscales. Ah, bueno, pues resulta ser que para términos de IVA nos dice que podemos una de dos, o acreditarnos ese impuesto al valor agregado o solicitar su devolución, ¿no? Ah, bueno, pues entonces me está dando la pauta a que yo le pueda solicitar al servicio de administración tributaria la devolución de los saldos que están ahí este, pendientes, ¿no? Entonces yo en cualquier momento era lo que les mencionaba en el caso de aquellas personas que se dedican a plataformas como Facebook, como Google, que exportan al final un, ser, una, un derecho como tal, ¿no? que hacen una actividad empresarial especulando bajo eso, bueno, pues en ese momento los pagos que realicen aquí en México por que sean estrictamente indispensables para la realización de esos videos, pues en estricta esencia y basado en el artículo 22 del código y en el artículo 6 de la ley de IVA, podrían solicitar su qué su devolución, ¿no? O aquellas personas que se dedican únicamente a la tasa del 0%, pues pueden solicitar su qué? Su devolución. O aquellas personas que se dedican a la exportación de bienes o de servicios, podrían solicitar su devolución. Sin lugar a dudas, es el derecho del contribuyente y puede solicitar su devolución. Sin embargo, bueno, para solicitar la devolución tendrás que entrar... Eh, ya en el FED, ¿no? En el formulario, eh, te permite recuperar las cantidades tanto de IVA, de ICR y de IEPS. Dentro, ¿cuánto? Qué, ¿Qué periodo puedes solicitar? Cinco años atrás, hasta cinco años atrás puedes solicitar. Fenece el derecho del contribuyente hasta cinco años hacia atrás, ¿ok? Si tienes... Eh, eh, en su caso, impuestos a favor de cinco años hacia atrás, podría solicitar completamente su devolución. Créanme que hay profesionistas que únicamente se dedican a solicitar devoluciones y les va también muy bien, ¿no? Porque le cobran con base en un porcentaje de regreso al contribuyente. ¿Dónde tienes que entrar? Bueno, pues en devoluciones sin compensaciones. En ese momento te presenta todo lo que tiene que ver con devolución al momento de Enviar la solicitud de devolución, de devolución te va a aparecer un formato muy parecido que has pedido la devolución de algún impuesto y bueno, ¿dónde le tienes que dar? Aquí en solicita tu devolución le das clic y en su momento te va a aparecer los datos del contribuyente, te va a aparecer obviamente el domicilio fiscal, los datos de contacto que tiene el contribuyente. Aquí vas a seleccionar el trámite que estás llevando a cabo, que en este caso sería saldo a favor ¿No? Eh, para términos de IVA, que es el tema que nos viene ahorita. Y bueno, pues aquí te va a mencionar qué tipo de impuesto es el que quieres que te realice como saldo a favor. Impuesto al valor agregado convencional, este ICR de personas físicas, etcétera Bueno, ¿qué documentación me puede solicitar la autoridad? Aquí es donde inclusive el periódico, no recuerdo si el universal o por ahí el financiero, alguien sacó una nota. Pues, fíjense que se están pasando, ¿no?, en las solicitudes de devolución, por lo menos en este 2022, porque te están pidiendo aquí, en este ejemplo, la descripción detallada de la actividad, ¿no?, Este, a qué te dedicas, las circunstancias que, especiales o particulares que llevaron a cabo para que se diera este saldo a favor, <ríe> la realización detallada de cada uno de los bienes que enajenas, ¿no?, el diagrama de flujo y escrito en el cual detalle cada una de las etapas que tienes que incurrir para la comercialización de tu producto, el lugar o lugares que tienes para almacenarlos, el número de personas que tienes inclusive si están dados de alta, los pagos de las cuotas obrero patronales, la nómina pagada del periodo que, te estoy, que está solicitando su devolución, así como un escrito libre firmado por el representante legal, ¿no?, donde menciones que, bueno, pues, eh, que tienes este establecimiento, ¿no?, así como el domicilio fiscal donde llevas esta actividad, el papel de trabajo que tienes que entregarles, bueno, donde tienes cruzado con qué lo pagaste, tu banco, qué banco utilizaste, los eh, permisos o licencias sanitarias que tengas en caso de que procedan, ¿no?, y bueno, pues toda esta serie de pergaminos, también las facturas de los activos fijos, también te la están solicitando, todo este tipo de pergamino para poder solicitar la devolución del impuesto en caso de que proceda. Vuelvo a mencionar cuándo procede o cuándo es en automático que deba proceder, pues si te dedicas a la tasa del 0%, es decir, vendes alimento... Pues todo aquello que, que, que lleves a cabo, pues hay un beneficio en este caso porque pagaste un impuesto al valor agregado, ¿no? Aquellas exportaciones que se realizan, pues también, en caso que nada más te dediques a exportar, pues vas a tener una tasa 0%. ¿Con qué impactas ese saldo a favor? No tienes forma, ¿no? En algún momento vas a tener que solicitar. Y bueno, pues hasta aquí algún comentario que ustedes eh, quisieran realizar bajo esta... Eh, exposición del día de hoy, todavía no acabo, quisiera ver la parte de eh, la enajenación eh, completamente exentas para términos de IVA, la prestación de servicios exentas y el uso o goce de bienes exentos, pero si hubiera aquí algún comentario con lo que acabamos de vertir, por favor, adelante. Eh, yo tengo una duda, es eh, referente al IVA de inversiones, eh, ¿qué tratamiento se le aplica cuando tenemos a lo mejor una depreciación no con un porcentaje conforme a la ley de ISR, pero el IVA que, que pagamos en esas adquisiciones, en esas inversiones, eh, eh, ¿se aplica directamente en acreditamiento en el mes en que lo adquirimos este, como tal? Ah, es pregunta, lo último. Sí, sí, sí, pregunta. O sea, solo quisiera saber si, si es correcto, porque en la declaración normalmente te preguntan, ¿no? Que si el IVA que estás acreditando es diferente a, al de las inversiones. Entonces, a mí me entra así como una duda de, de si hay algún tratamiento especial o, solamente, o por qué el cuestionamiento. No, solamente te pregunta para saber si ese IVA que te estás acreditando proviene de algún tipo de inversión que hiciste. Nada más es una mera pregunta por si cayeras en el supuesto de que esa inversión la utilices para llevar a cabo actividades exentas o no objeto. Si en tu caso tú te dedicas al 100% actividades grabadas, pues 100% es el IVA es completamente acreditable. ¿En qué periodo? En el periodo en que lo pagaste. ¿no? En el que lo pagaste tienes tu comprobante fiscal, pues en ese momento es eh, completamente eh, una de, un acreditamiento en el periodo que se pagó. Ok, aunque en temas de ISR, la deducción aplica diferente, ¿no? O sea, por en tema de inversión. Sí, recuerda que en temas de deducción para términos de impuesto sobre la renta, lo vas a llevar a cabo con base en las tasas que están en el artículo 36 o 38, no recuerdo, la ley de impuesto sobre la renta. Y bueno, dependiendo del activo que se trate, tendrás que deducirlo conforme a esas a esas tasas. Pero para términos de IVA, no hay ningún tratamiento especial, se va al 100%. Y por último, eh, no entendí, bueno, no me quedó claro el tema, por ejemplo, del médico, ¿no? Que es exento, compra una unidad este, de 200 mil pesos más IVA, que eran 232 mil. ¿Entendí que esos 232 son deducibles para el médico o, o estoy mal? Ah, para el médico nada más serían deducibles, tendría que llevarse el activo fijo a los 175 mil para términos ah, okay. de ICR y únicamente lo que sería también una, una deducción porque el IVA no se lo puede acreditar serían únicamente los 28 mil pesos. Ah bien, ajá, es que eso me causó, o sea, son los 175 más los 28 lo que se va al gasto, ¿no? No los 200. No los 200, exactamente. Ah bien, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario o pregunta para ir a la parte de los exentos para términos de IVA? ¿No hay comentarios? Ok, les, les voy a quitar en este momento mi pantalla para ponerles la ley de IVA. Aquí me voy a ir directamente a la ley. ¿Vale? Eh, y se las muestro en este preciso momento. Ya están viendo la ley de IVA, si mal no ubico. Nos vamos a tener que ir al artículo, al artículo noveno de la ley de IVA. Aquí vamos a ver las enajenaciones. En el capítulo dos, como, como les vi el cuadrito, como les di el cuadrito, vamos a estar hablando de las enajenaciones. Ah, ese no me permite tener un pincel. En, en, en otros, este. Bueno, no está padre. Bueno. Artículo nueve nos dice: no se pagará el impuesto a la enajenación de los siguientes bienes. El suelo, en el caso de la venta de un terreno, pues no pagas en ningún momento impuesto al valor agregado, está completamente exento. Las construcciones adheridas al suelo, destinadas, nada más, ojo, destinadas o utilizadas para casa habitación. Recuerden que para términos de impuestos sobre la renta, en el caso de las personas físicas, que pues enajenan alguna casa habitación, están eh, completamente exentas hasta 700 mil unidades de inversión. ¿Alguien tiene por ahí las, la cantidad de 700 mil unidades de inversión? Les debe de dar por ahí de 4 millones Si alguien nada más googlea y me pone unidades de inversión, o bueno, vamos a ponerlas aquí. Unidades, unidades de inversión. Inversión 2022. La UDI. Me dice que está, ¿cuánto vale la UDI? En este momento está en 7.602 por las 700 mil unidades de inversión. Nos dan 5.321.400 millones mil pesos. Cuando tú vendas tu casa habitación por esa cantidad, pues recuerda que por principio hasta esa cantidad de 5.321.400 millones mil 400 pesos estarás exento o exenta, y eh, para términos de IVA, pues no hay ningún tipo de impuesto. Sin embargo, esto no te libra, primer punto, del impuesto sobre adquisición de bienes, que se lo paga quien lo adquiere. Segundo punto, pues obviamente los gastos notariales. Tercer punto, recuerda que tienes que plasmarlo en tu declaración anual para que no te lo vayan a adjudicar como un este como un ingreso acumulable, en independencia si estabas obligado o no pre a presentar tu declaración anual. ¿eh? Pues nada más como comentario. ¿Qué más no se pagará en impuesto enajenando? Bueno, pues los libros, periódicos y revistas, ¿no? Lo que les mencionaba yo, este cuando no vienen de, directamente de la editorial... Pues ya vienen de un tercero, como en el caso de nosotros, en sus capacitación tiene venta de libros, pues eh, para nosotros es una actividad completamente exenta en su caso. Bienes muebles usados, los bienes muebles usados, eh, muebles que puedes trasladar, ejemplo, un equipo de cómputo, un automóvil, etcétera, nada más que si sí te hace la mención que a excepción de los enajenados por empresas. Recuerden que empresas se consideran aquello que marca el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, y aquí la pregunta que siempre les hago, si yo tengo una sociedad civil, eh, es un despacho contable, a lo mejor mi estimado, creo que lo vi por aquí, que estaba Esteban Elizalde y yo hicimos una sociedad civil y bueno, pues eh, enajenamos un vehículo, en este caso vendemos a lo mejor el carro de, del despacho porque ya vamos a cambiar unidad. La pregunta es, ¿es un bien, buen, ¿es un bien mueble? Sí. ¿Usado? Pues sí la siguiente pregunta ¿Graba IVA? es decir, cuando emita el comprobante fiscal, ¿debe de grabar con IVA? y aquí, ¿qué dicen? siempre les hago esa pregunta ¿no? ¿debería grabar con IVA? no se, no se amontonen, ¿ustedes qué piensan? ¿sí o no? nada más póngame no, no, no, o sí, sí Dice aquí Sofía que sí, ok. Dice Esteban que no, bueno, él ya sabía la respuesta. Este la respuesta es no. ¿Por qué? Porque eh, los bienes enajenados en este caso, dice aquí, por empresas. La sociedad civil no eh, en ningún momento se considera empresa, dado que la sociedad civil busca una eh, intención a lo mejor preponderantemente económica, ¿no? Como una asociación busca un sinfín de lucro. Bueno, pues la sociedad civil podría buscar eh, preponderancia económica, más nunca jamás una especulación comercial, es decir, jamás va a ser considerada una empresa. Es considerada una persona moral, pero no es considerada una empresa. ¿Dónde podrían ver esto? En el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice y nos define... ¿Qué entendemos por empresa? Si ustedes tienen la ley ahorita, hablan, abran en su artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, en su última parte nos dice: eh, se considera empresa aquella persona física o moral que realice las actividades a las que mencionan los renglones o los, el, los párrafos anteriores, ¿no? Y se refiere a actividades agrícolas, civícolas, de pesca, de agricultura, de ganadería, o las que las leyes federales le den esos eh, preceptos, ¿no? Que en este caso iríamos al código de comercio. Como los contadores prestamos un servicio, no somos empresas. Somos personas morales, en el caso de que tengas una sociedad civil, sí. Pero no soy empresa. Empresa se entiende aquella que lleva una actividad empresarial. ¿Hay personas físicas que se consideran empresas? Sí, por supuesto. ¿Quién es? Las que hacen actividades empresariales. ¿Cuál es? Ah, bueno, pues imagínense mi cliente de los dulces. Él es una empresa porque en ajena busca una especulación comercial. Compra ingredientes, hace galletas, hace barquillos, hace bombones y los vende. Con esto genera una ganancia, especula en el mercado, ¿no? Y entonces ello sí es mencionado como una empresa. Pero nosotros, las sociedades civiles, bueno, hablo de nosotros porque la gran mayoría de nosotros o están en la sociedad civil o es, o presta servicios. Nosotros no somos empresas, ¿eh? Porque no realizamos cosas que nos marque el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación. Allá vayan, por favor, y revisen, digo, de manera rápida, lo voy a poner aquí, Código Fiscal de la Federación. Código de Fiscal de la Federación en su artículo dieciséis. 16, nos dice ah, ah, ah, 16, 16 se, se entenderán por actividades empresariales, las siguientes, y aquí las comerciales, las industriales, las ganaderas, las agrícolas, las de pesca, las civícolas, se considera empresa la persona físico-moral que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente a través de fideicomisos o por conducto de un tercero, por establecimiento se entenderá cualquier lugar de negocios que se desarrolle en parcial o totalmente las citadas actividades empresariales, ¿cuáles son? las que dicen acá arriba, ¿no? Papá, papá, pa, pa. Las comerciales, que en este caso, pues, mi estimado amigo al vender dulces, pues, hace una actividad eh, comercial. Entonces, si yo en ajeno, yo despacho un bien mueble usado, no soy considerado como empresa, entonces, no grabo IVA, ¿ok? No graba IVA, está completamente exento. Nada más quería hacer el comentario, ahí, para aquellos que dijeron que sí, la respuesta es no. No se vale Esteban, porque ya sabía la respuesta. Sí. Maestro. Y, adelante. Muy buenas noches. Eh, vale. te, una duda, perdón, regresándonos un poquito a lo que es la fracción 2, Sí, okay. con respecto a las construcciones adheridas al suelo. Ajá. Hoy se me presentó una situación con un cliente que eh, va a hacer trabajos de carpintería para casa habitación. Sí, ahora el, su. su su cliente le pide que la factura eh, le ponga esta parte, que es eh, el artículo 9, fracción 2, que conforme al artículo 9, fracción 2 y al artículo 29 del reglamento de la ley del IVA, está exento de, de, de IVA porque es parte de lo que es casa-habitación. Aquí me surge la duda porque... Con el maestro Enrique Corona vimos un estímulo fiscal por servicios parciales de construcción que entran todos este tipo de herrería, eh, plomería, electricidad. Me crea un poco de confusión porque eh, qué diferencia podríamos notar entre la aplicación del artículo 9, fracción 2, con relación al artículo 29 del reglamento de la ley del IVA, y el estímulo fiscal para servicios parciales de construcción. Bueno, qué bueno que lo mencionas. Por aquí vamos primero a hacer lectura, ¿no? El artículo 29 del reglamento nos dice que para los efectos del 9, fracción segunda a la que te refieres. Sí, la ley, la prestación de los servicios de construcción de inmuebles. La prestación de servicios de construcción de inmuebles sí. destinados a casa habitación. Eso tiene que ser eh, construcción. Y a casa habitación, ¿no? Sí, correcto. Entonces si a casa habitación ya valimos. Ampliación de esta, ¿no? A ampliación sí, de esta. Correcto. Así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para este fin, se consideran comprendidas dentro de lo dispuesto en dicha fracción, siempre y cuando el prestador, el prestador del servicio, el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales. Sí tratándose de unidades habitacionales, no se considera como destinada a casa habitación, las instalaciones y obras de urbanización, mercados, escuelas, centros comerciales, o cualquier otra obra distinta señalada. Entonces, bajo ese tenor de ideas, sí, sí podría utilizar la exención de la prestación de servicio tratándose de un inmueble destinado a la casa habitación. Sí, sí, ¿Por qué Correct. es una ampliación de esta.